Estás entrando a LARCEMO LARCEMO LARCEMO El universo oculto de Oxlack Investigador LARCEMO Buenas noches y bienvenidos todos a esta transmisión muy, muy especial. Hoy tenemos un invitado de lujo. Estoy muy contento porque vamos a tener a alguien de reconocimiento internacional y que dentro del tema de la ufología es una persona bastante, bastante reconocida. Estoy iniciando esta transmisión para todas las redes sociales, vamos a invitar a la gente de TikTok también a que se integre y vamos a hacer unos ajustes antes de que le demos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche como ya lo dije hoy será una transmisión demasiado especial, demasiado especial para mí porque vamos a hablar de algo en donde eh, comienza no solamente parte del de fenómeno OVNI, sino también parte de lo que actualmente soy, como Oxlack y el investigador. Vamos a iniciar la transmisión también para eh, Instagram, en vivo. Estamos en vivo ya Bienvenidos, gracias Paula, gracias Carlos Abraham eh... Buenas noches Chad y Oxlack. hola a Stacia, a Chamonquín, a Luis Camino Por favor compartan esta transmisión Creo que nunca les he pedido que compartan las transmisiones Compartan esta transmisión Porque es una transmisión y será una entrevista Que de verdad estará para recordarse eh, voy a mandar el link para que nuestro invitado pueda entrar. Son las 9.51 de la noche, así que vamos a darle la bienvenida a Luis Jonathan Sánchez, a Aniel Max, a Juan Martínez. Vamos a pasar este link a nuestro invitado. Y vamos a dar... Listo, le he mandado ya el mensaje a nuestro invitado. Vamos a transmitir en vivo también para TikTok. Estamos en vivo ya también en TikTok. Así que buenas noches a toda la gente de Instagram, a toda la noche a toda la gente de TikTok, a toda la gente de Twitter, gente de Twitch gente de YouTube y gente de Facebook, estamos transmitiendo para 10 lugares diferentes, para 10 sitios dentro de internet, en donde podrán escuchar hoy la entrevista a la plática que ten tenemos con el señor Sixto Paz, el señor Sixto Paz que es eh, reconocido a nivel mundial por el tema de la ufología y que esta noche nos platicará su experiencia, y parte de su trayectoria ya de bastantes, bastantes años, es un honor tenerlo aquí. Y creo que con, con Sixto Paz iniciaremos también una, una, nueva, eh, una nueva parte de esto que es el podcast Oxlack con invitados de esta índole. Estoy muy contento, estoy muy contento y muy emocionado de que hoy Sixto Paz esté con nosotros. Así que creo que sí, se me nota. Se me nota que estoy nervioso. Vamos a, a tener al invitado Sixto Paz en un momento. Ya le mandamos el link. Valcratabo eh, dice, hermano, le puedo pedir al GAP que me pase tu número para que aceptes una entrevista conmigo. No, Valcratabo. No, no, no, no. No acepto entrevistas ahorita. Entonces les venía diciendo que Sixto Paz. Eh, digo, ay, no es cierto, no es cierto. Claro, claro, mi hermano. Eh, si no, escríbeme en Instagram, má mándame un mensaje en Instagram y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. Claro que sí, claro que sí, mi hermano. Prepárense porque a Sixto no le, eh, porque hablará mucho. Espero que, espero que Sixto Paz hable mucho exactamente, que nos cuente muchas cosas. ¿Qué pregunta le harás? ¿Qué tienes? Qué, ¿Ya tienes las preguntas que harás? Esto es una plática entre, entre amigos. Creo que siempre he tenido esta, eh, parte de ser entrevistador de, de una forma amistosa y las preguntas y las ideas van surgiendo. El tema lo conocemos, conozco su trayectoria, entonces no me es difícil simplemente eh, preguntarle cosas que nos hagan saber más de él, su experiencia, su trayectoria. En lo que entra Sixto Paz, déjenme ir a... A hacer lo último que debo de hacer y comenzamos. Son las 9.54, esto comienza 10 de la noche. Denme 5 minutitos. Regreso. Mientras tanto, compartan, compartan, compartan la transmisión porque eh, al parecer solamente tendremos una hora de transmisión. El señor Sixto Paz ha dicho que, que tiene algunos, algunas dificultades en casa, así que solamente estará una hora. Así que debemos aprovecharlo al máximo. Compartan la transmisión. Muchas gracias. Regreso en un segundo. Alexa, buenas noches. Buenas noches. Hoy muchas personas en el mundo cargan permanentemente una computadora personal en el bolsillo, integrada en su teléfono, pero no siempre fue así. Al principio era inimaginable, ya no que cada quien tuviera una computadora, sino que hubiera una en cada casa siquiera. Eso cambió un día como hoy de 1981, cuando IBM lanzó su computadora personal o PC y comenzó de algún modo la digitalización de la vida cotidiana. Que tengas un descanso personal. Listo, estamos iniciando ya la transmisión, son las 9.56 de la noche, un abrazo a toda la gente que se está uniendo en las diferentes redes sociales, saludos para la gente de TikTok, para la gente de Instagram, para la gente de Twitch, de Twitter, de Facebook y de YouTube, estamos en vivo y en directo, hoy tenemos una plática muy especial, con una eminencia del tema ufológico, un representante de esta temática, que eh, ha brindado mucho conocimiento hacia lo que es esto de los contactos extraterrestres. Tenemos con nosotros al señor Sixto Paz. Le voy a agradecer a toda la gente que me esté apoyando con sus superchats, con los likes, con los, eh, las compartidas, los comentarios. Espero disfruten esta entrevista y si tienen preguntas, háganla por medio de superchats, por favor. Vamos a darle la bienvenida al señor Sixto Paz. Bienvenido, señor. ¿Cómo está? Hola, Oslac. Qué, qué gusto. poder compartir contigo. Gracias. no, el, el, el gusto es mío. La verdad que es una noche muy especial. No pensé en realidad que en algún momento tuviera la oportunidad de conversar con usted y qué mejor que sea en el programa con, con la gente que me acompaña. Eh, señor Sixto Paz, pues, bienvenido. Eh, muchos ya conocemos parte de su historia, de su trayectoria, pero nos gustaría que nos platicara un poco de cómo es que inició en esto del mundo de la ufología. Tengo entendido que ya su papá eh, tenía conocimiento de, del tema y que le interesaba, ¿es cierto? Sí, mi padre investigaba el tema de los OVNIs antes que yo naciera. Él con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú tenía un instituto de investigación de los OVNIs. Y en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo hubiese. Así es. Entonces, desde chico ya también comenzó a tener interés por el fenómeno OVNI o por las eh, pues, posibilidades de existencia extraterrestre, ¿cierto? Mayormente ya dábamos por hecho con mis hermanos de que la vida extraterrestre tenía que existir, es una cuestión de sentido común y de lógica. Pero a la edad de 17 años a mí me interesaba más encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La religión te dice que todo es un misterio, la ciencia que todo es una teoría. Entonces, eh, sin tener respuestas estuve buscando y una serie de hechos sincrónicos de circunstancias, el hecho de que mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, Fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me, gustó, me gustó mucho y me enganché con el tema de la jata Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. Y a través de esas técnicas, pues, este, estuve meditando durante más de un año previamente. He seguido meditando después de 49 años, pero... Eh, Estuve meditando y de pronto en el año 74 salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces, mi padre este, organizó un ciclo de conferencias e invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro sociedad teosófica, alto grado de la masonería, y miembro de, eh, podríamos decir, eh, de grupos de investigación paranormal, y entonces él, dio eh, disertó sobre la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia, la posibilidad que existir seres en otros planetas pudieran estar, y cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, Podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando algún contacto con la humanidad. Y yo escuché la, la conferencia acompañando a mi papá, había cumplido recién 18 años, y quedé fascinado con lo que el médico dijo. Y entonces pensé que de existir los extraterrestres y haber una forma de comunicación, de pronto podrían ellos tener una respuesta a mis preguntas, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado, e intentamos como jugando hacer una, eh, una meditación para recibir un mensaje mental telepático. Aquella noche, el 22 de enero del año 74, recibimos un primer mensaje psicográfico de escritura automática. O sea, la escritura por Cristo lo que estás captando en tu mente. Supuestamente, un ser extraterrestre... Eh... Eh, llamado Oxal, que decía provenir de Ganimes eh, quería comunicarse con nosotros. Entonces, yo no lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación. Entonces, eh, eh, mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces, al día siguiente repetimos el experimento a un grupo de amigos y nuevamente recibimos un mensaje. Eh, entonces, le, le pedí, o sea, realmente le pedimos a, a este ser supuestamente, ¿no? Ya que nos diera una prueba, que nos dijera dónde podíamos ir a verle. Entonces, se nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, este, en Perú, y que el 7 de febrero del año 74, a 9 de la noche, pedíamos aparecer la nave, y que esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos 20 personas. Fuimos de, desde un día antes. Antes de pasar a esta, precisamente, a esta, esta observación de la nave, eh, quiero preguntarle a y quiero mostrarle algo, compartirle, que conocí precisamente esta historia. Usted habla de que junto a su, a su familia hacen una sesión eh, como de, eh, meditación. De, de meditación. meditación, así es. Y usted termina siendo como hipnotizado y comienza a tener una escritura psicografía. No, literal. no, no. Y, y, y, no. Hipnotizado no. O sea... Este, estaba meditando y simplemente en mi mente capté como que me hablaba, nada más, pero estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Bueno, pasa, entonces, pasa que yo conocí su historia hace, hace mucho tiempo, cuando yo era niño en esta revista llamada Reporte OVNI, sacan eh, su historia, y bueno aún, aún recuerdo aquí tenemos su fotografía Sí, bastante joven Bastante joven, y bueno esta imagen a mí me cautivó es usted escribiendo por medio de esto que le llaman psicografía eh, lo que este extraterrestre oxal le estaba diciendo ¿Es, es cierto lo que lo que narra esta publicación bueno la verdad que no no, este, no, no he leído esa publicación pero este es que han salido miles de publicaciones del contacto nuestro a lo largo de todos estos años y Mucha gente pues, se queja de que yo siempre repito con puntos y comas todo el relato de mis experiencias, o sea, que no lo varío. Es que tampoco lo puedo variar, pues. O sea, lo he contado tantas veces y lo cuento exactamente igual. Sí. No le puedo ni añadir ni quitar. Entonces, como te decía, la recepción, de, o sea, la comunicación telepática es transmisión de pensamiento a distancia. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente decodifica e interpreta. Tú captas como que te están hablando. Como si fuera tu propia voz que te está hablando. Y la psicografía es que sientes el impulso, a veces la ansiedad compulsiva, de escribir lo que estás captando en tu mente. ¿Cuál es la diferencia con el espiritismo? En el espiritismo la persona está en un estado de trance. La persona no está consciente de lo que está recibiendo, de lo que está canalizando. Aquí no, aquí estás tú totalmente consciente. Y si no quieres recibir la comunicación, bloqueas tu mente, te pones a pensar en cualquier cosa y no recibes nada. Okay. Y lo interesante es que si se da una recepción de comunicación en grupo, todas las personas que reciben la comunicación, todos reciben lo mismo. Ah, perfecto. Todos estaban recibiendo la misma, eh, el mismo mensaje. ¿Qué, qué son esas palabras? Claro, o sea, palabras? En, en ese momento mi madre y mi hermana recibieron el mismo mensaje que yo, solo que no lo escribieron. Yo fui el único que lo escribí, pero ellas también lo captaron igual que yo. ¿Y qué fue ese primer mensaje que recibieron? ¿Qué fue eso primero que escribió usted? El mensaje decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morle, ustedes le llaman Ganímedes, una de luna Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Y como digo, yo no me lo creí, pensé que era mi imaginación. Entonces, al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos y mmm, pedimos una prueba y ahí se nos dijo que paramos al desierto. Fuimos al desierto a las 20 personas y ocurrió lo que nadie se hubiera imaginado, detrás de los cerros se iluminó la noche como se si fuera de día, y salió una luz, inicialmente una luz que se aplazó sobre las crestas de las montañas, más o menos a una altura de unos 500, 600 metros, pues no son muy altas, y desde ahí fue descendiendo la luz y ya mostró claramente un objeto en forma de disco, con una media docena de ventanitas y giraba sobre sí mismo con luz de multicolores, y llegó a ubicarse, calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y, y todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una, una preparación, un tiempo y un lugar. Y meses más tarde la nave aterrizó en el desierto y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes. ¿Usted vio bajar a los tripulantes? ¿Vio bajar a Oxalc? No, no, no solamente yo, o sea, todo el grupo, o sea, éramos 25 personas... Y solo cuatro nos atrevimos a acercarnos a la nave que aterrizó y al ser que bajó. Era un ser como de dos metros y medio de estatura, pelo corto, un color cano platinado, la apariencia era como un nórdico, como un escandinavo. Y este ser decía provenir de un planeta llamado Apu, de la estrella alfa de Centauro, a 4.2 años de distancia. Decir eso hace 48 años atrás es ridículo, propio de él. gente delirante. Sin embargo, en el año 2012 la NASA descubrió el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar con condiciones de vida como el nuestro. Es un planeta que gira alrededor de estrella alfa centauro a 4.2 años de distancia. Ahora, Oxal este, decía venir de Ganymedes. Un mes antes de que la nave aterrizara y lo viéramos bajar físicamente de la nave, la nave apareció en el desierto, proyectó unas de luz, formó un domo luminoso y del domo luminoso salió Oxal. Entonces, nos invitó a entrar dentro del domo de luz. Este domo de luz ellos le llaman Sendra, y es un portal interdimensional. Tú lo atraviesas y puedes aparecer inmediatamente a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra en Ganímedes. Estás ahí cuatro o cinco días, y cuando vuelves han pasado 15 minutos aquí. Ok, ¿usted entró a ese portal? ¿Usted pudo claro. visitar Gaminides? Claro, eso fue en el mes de junio del año 74. Y eso salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, este periodista español de la Agencia EFE, que fue con nosotros también al desierto y pudo constatar de que el contacto era real. Y esto salió publicado, como digo, en su primer libro. Bueno, tres años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile, junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona norte de, de Chile, frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, cuando de pronto vino una luz que se dio una colina. El Cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él muy valiente fue y penetró al interior de la luz. Y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en cinco días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. En el año 2009 hicimos un campamento de seis días en el Pirineo Aragonés, en un lugar que se llama Razal. Y vinieron eh, tres periodistas Ángeles Macua, de Televadrid y Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Y estuvieron los seis días con nosotros ahí. Y de pronto las naves hicieron su presencia, se formó el domo luminoso y los periodistas me dijeron, don Sisto, a usted lo hemos escuchado contar muchas veces, la experiencia de los centros. Ahora estamos viendo, se ha formado esto delante nuestro. Nosotros como periodistas tendríamos, podríamos vivir la experiencia, claro que sí. Y los tres periodistas fueron y entraron dentro del domo luminoso y cuando salieron, pues 15 minutos después, me dijeron, don no, Sisto, ya no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres muy altos y nos llevaron por lugares increíbles. Usted no se imagina. Y yo le digo, no, yo sí me imagino, no se preocupe. ¿Usted eh, podría describir cómo fue ese viaje? Es decir, ¿qué vio? ¿Cómo es ese otro planeta? Claro, sí. y este claro, es claro un, que sí. Este es un portal, porque yo también había leído que habían mencionado que usted... Había viajado en la nave, pero no es así. Me está diciendo que es por medio de un portal. La, o sea, la primera vez fue a través de un portal. Ok. Y posteriormente fue una nave. Ay, me gustaría primero que nos hablara del es portal o del es viaje es en es la que, nave. Eh, Recuerda, Oslak, que son 48 años de contactos. Eso no ocurrió todo la misma semana, pues. Claro. fue gradual. 48 años ya de contacto, claro. Es toda una historia. Eh. ¿Qué nos puede decir? Son sobre muchas historias. Ganímedes, ¿cómo era? ¿O qué fue lo que alcanzó? O, o sea, Ganímedes, Ganímedes no es un planeta, es una luna. Es una luna que es eh, eh, casi tan grande como Mercurio. O sea, hasta más, más grande que, que, que Mercurio. Pero es una luna. ¿ya? Este, es una de las muchísimas lunas que giran en torno a Júpiter. Y este ellos no, no hay vida natural ahí, es vida artificial controlada por la tecnología. O sea, como algún día nosotros nos instalaremos en nuestra luna o en cualquier lugar donde nos convenga y nuestra tecnología lo, nos lo permita. ¿no? Entonces, a los, a los pocos pasos a través de la luz hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o hilos, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte, en relación a lo que nosotros veríamos en este, el Sol, o sea, 15, 18 veces más grande que el planeta Júpiter. Entonces yo no lo podía creer. Ahora, eh, ellos han creado un microclima y una microatmósfera, solo sobre sus ciudades, que se extienden mayormente en el subsuelo de las lunas. Ellos me dijeron que eh, tienen grandes plantaciones de algas sobre el hielo de la superficie de sus lunas, y que hay océanos tan grandes como los de la Tierra, debajo del hielo de la superficie de las lunas de Júpiter. Decir esto hace 48 años atrás era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en el 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo a superficie de Ganymedes. Y la sonda Galileo, una, asunta, una sonda de última generación, detectó eh, grandes concentraciones de manchas, ya de lo que parece ser vegetación, algas, sobre la superficie de las lunas de Júpiter. Entonces el tiempo no pasa por gusto y todo termina siempre confirmándose. Estos seres eh, son similares a nosotros, digamos que tienen las mismas características o cambia en alguna, en alguna cosa. Y estos seres, ¿qué son de nosotros? ¿Son hermanos? ¿Son eh, creación también de un mismo Dios? ¿De dónde vienen? ¿O, qué, eh, o, o qué, de qué forma es que ellos se reproducen? Bueno, primeramente ellos dicen que Dios es uno solo y es, y es universal que lo único que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho. Pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, como el, algo inabarcable, como el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de él, es una cuestión de sentido común ideológica. de lógica. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, simplemente una singularidad todo comprimido, después se descomprimió a falta de una mejor definición, lo que hizo que todo empezara o todo se regenerara, pues es, es Dios. Eh, los extraterrestres nos dijeron que han habido muchas creaciones. Esta no es la primera, ni será la última. Y ahora los científicos han descubierto que hay rastros de creaciones anteriores, de universos anteriores. Bueno, entonces, eh, hemos ido caminando y ya te digo, ellos han creado, pues, las condiciones para la vida ahí como una colonia de vida artificial. Y eh, ellos dicen que eh, primeramente, bueno, no es que ellos se parezcan a nosotros, nosotros nos parecemos a ellos, porque ellos empezaron antes que nosotros. ¿ya? Entonces, nosotros aquí en la Tierra somos siembra de vida extraterrestre, somos semillas estelares. A lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, eh, hay una serie de razas matriz que han ido poblando el universo. Seres de aspecto reptiloide o reptiliano, seres de aspecto anfibio, de seres con aspecto de peces, seres con aspecto de insectos, seres con aspecto de pronto de aves, otros con aspecto de felinos, eh, seres que son como energía que y corporidad física tienen. Hay seres de aspecto humanoide, de 4 metros de altura hasta de 10 centímetros, seres con pelo, sin pelo, azules, rojos, blancos, amarillos, negros, ya, de todos los juegos que te puedas imaginar. Generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente porque es distinto. Claro. Eh, ¿Por qué habría seres extraterrestres que tengan características de los animales de, que tenemos en la Tierra? ¿Es parte de que los animales que están aquí en la Tierra vienen de, de alguna semilla de estos extraterrestres? Por ejemplo, los que me dijo con, con cabeza de, de felino o con o características de pez o de reptiliano, etcétera. Son características muy de la zoología de nuestra Tierra. Eh, ¿Hay algún vínculo entre los animales y estos extraterrestres? O sea, que no nos debe extrañar que hayan siempre formas evolucionadas en las distintas especies. Es como que eh, nosotros encontramos a los primates, encontramos a, este, a los monos, a los simios, ¿ya? Este, y los vemos muy primitivos, y sin embargo nosotros somos la misma familia. Ok, ok, ¿Ya? son Entonces, entonces no. o sea, que no te extrañe de que hayan este, seres con apariencia de aves, seres con apariencia de felinos o de reptiles, ya totalmente inteligentes, ya muy evolucionados hasta más evolucionados que nosotros. Muy bien. O sea, o sea, vivimos en un universo de posibilidades infinitas. Todas las posibilidades existen a nivel universal. Sí, eso, eso es, son dimensiones. Les llamaríamos dimensiones, eh, universos. Podríamos decir de que nuestro, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400 mil millones de estrellas. Son por lo menos 100 mil millones de sistemas solares los que hay en nuestra galaxia. Con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida como el nuestro, en cada uno de esos sistemas solares ya tendría solamente en la Vía Láctea 10.0 mil millones de planetas habitados o habitables. Y si eso lo multiplicas por los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo, las posibilidades son infinitas. La Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa. Y no es la única playa. Claro. Oxal, ¿qué eh, nivel tenía? Es decir, ¿era un científico, era un gobernante...? ¿Era un viajero? ¿Qué era Oxal en su planeta? O sea, Oxal es como si fuese un psicólogo, un psicólogo un psiquiatra. O sea, pero a la vez también es, es como un parapsicólogo, como una persona que domina las facultades y la percepción extrasensorial. Entonces, combinado justamente con eh, lo que sería la ciencia de, este, de la psicología y de la psiquiatría, ya él lo aplica para poder realmente guiar, orientar. Es como, podríamos decir, un instructor, una persona que instruye como maestro, pero a la vez es un psíquico y a la vez es como psicólogo. A usted lo fue instruyendo. ¿Cuál es el...? Ah, el... No, no solamente a mí, no solamente a mí, o sea, a todo el grupo, porque el grupo nuestro empezó en Lima con 20 personas, o sea, bueno, con mi madre y mi hermana, y hoy está en más de 64 países a nivel mundial. Claro, estamos hablando de la misión Rama. Así es. Así es, ya es como hicieron el grupo y Ox, OXAL como este representante el cual los, los dirige o les, eh, les da los mensajes. ¿Qué es el mensaje que siguió a continuación después de que les dice que se van a ver en el desierto de Chilca? Es donde se aparece la nave. Eh, ¿Qué es el siguiente mensaje? ¿Para qué el contacto? ¿Cuál es? lo que tiene que decir a, a, a los seres humanos bueno, este, lo que ellos nos dicen es que nuestro planeta tierra hace 1200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica y pulsos de luz violeta emitidos por el centro de la galaxia todo eso contribuyó a que nuestro planeta se destruyera y desapareciera hace 1200 millones de años o sea, para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente en una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y vinieron a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impidieron de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal. Es un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Uno dice, si ya difícil es creer esto del contacto extraterrestre y que existen los ovnis, pues eso de que creer de que vivimos en una paradoja temporal, en un tiempo virtual, ¡qué locura! Pues el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el Geo 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En, en febrero del año 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano padre de padres japoneses que tiene un programa de televisión en el Discovery Channel y que es el abanderado de la física de cuerdas del universo vibrante, declaró que la física cuántica estaría confirmando de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Esta simulación... Eh, ¿Es controlada por seres extraterrestres o seres que desconocemos? Es decir, ¿el universo completo es la simulación o simplemente nuestro planeta? Nuestro planeta, pero no solamente nuestro planeta, o sea, se seleccionaron ocho planetas para llevar a cabo esa simulación. Eso le llamaron ellos el plan cósmico. La idea era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que les permitiera recordar o aprender cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Imagínate, tú civilizaciones altamente desarrolladas que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones, los sentimientos, las pasiones, y con el paso del tiempo, habiéndolos dejado de lado pensando que eso era lo más primitivo, lo más básico, ahora para seguir evolucionando en conciencia y sobre todo a nivel espiritual, pues resienten claramente la carencia de esas emociones, pasiones, sentimientos... Muy bien. ¿Nos podría platicar sobre este viaje en una nave extraterrestre? ¿Fue con oxal y esa raza de Gamínides o es con otros extraterrestres? Pues la, la primera vez que subía una nave fue eh, el 18 de abril del año 86, 12 años después de haber iniciado la experiencia del contacto. Ya había entrado en los Endra, pero subir a la nave ya era otra cosa. Y fuimos al desierto con otras personas y de pronto aparece detrás de los cerros un objeto en forma de disco pasa encima nuestro y cuando se estaba alejando lanza un haz de luz que cae de forma oblicua sobre mi persona. Era un haz de luz como de un metro y medio alrededor mío de un color azul brillante y quedé como suspendido en el aire. No pasó ni un minuto en que se fue cerrando bajo mío como una especie de escotilla o tapa de alcantarilla unos tres metros de diámetro con tres círculos concéntricos y de un punto central salían varios rayos. Se va cerrando esa tapa baja la intensidad de la luz se depositado sobre la tapa y pude ver que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido a un techo abovedado. Um, o sea, una pirámide invertida, naturalmente, y estaba en un salón circular, con luces rectangulares rojas alrededor, el piso era como un espejo, no veía a nadie, y se ha abierto una puerta ovalada, luminosa, del lado, este, casi al frente y ligeramente a la izquierda, he tratado de avanzar, de vencer mi miedo, de acercarme hacia allí, y cuando ya me decidí a mirar, vi que esa puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal, con un falso techo, compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja, y del lado derecho e izquierdo habían tres niveles de pantallas. Eh, lo curioso es que estas pantallas, en vez de ser eh, convexas o, eh, o de pronto planas, eran, eh, eran cóncavas. Y, este, y después se movían también en la pared, se unían, se separaban, una cosa rara. Después, al pie de las pantallas, había unos escritorios llenos de discos brillantes, en el centro de la habitación habían dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba, rombos y transparentes, y dentro habían tubos metálicos con fragmentos minerales en interior. Entonces he ingresado, el piso no era duro, era como acolchado, me he acercado a los escritorios del lado izquierdo, y como no veía imagen alguna en estas supuestas pantallas, no sé cómo es que me atreví a colocar mi dedo sobre estos discos brillantes, pensando que de pronto al tocarlo aparecería algún tipo de imagen donde estos seres se presentaran. Entonces lo hice y no hubo ninguna reacción, lo único que sí es que el dedo se me quedó pegado ahí en ese disco brillante, no podía sacarlo, era como si hubiera metido la mano en el freezer y se me hubiera pegado. Entonces comencé a sudar de frío, angustia, pensando, ahora van a entrar estos seres aquí y van a encontrar con el dedo pegado en sus controles. Y un momento que pensé más en ellos que en mi dedo, ya lo pude retirar, me fui hasta el centro de la habitación y dije, bueno, usted me ha invitado, ¿dónde están? Entonces, al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha escorrido como una compuerta, y una luz muy potente, y delante de la luz, la silueta de cuatro seres. Uno como de un metro ochenta, ¿no? alguien robusto, corpulento, y otros tres seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné a hacer fue irme a saltar sin saludar. Pero estaban inmóviles, estaban quietos. De pronto, el más alto ha venido caminando hacia mí. Tenía un traje brillante que solamente dejaba el rostro en las manos. Su rostro era como... Un ser humano con rasgos orientales, pareció un coreano, un mongolino oriental. Y me di cuenta que era el mismo guía oxal con el que me había comunicado, pero con más años encima. Entonces él, a diferencia de, de los encuentros físicos o los contactos que hemos tenido anteriormente, pues empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Ya no era una comunicación mental telepática. Me dijo que no tuviera miedo, estaría una hora con ellos. Y en lo que él estaba conversando conmigo, los otros tres seres, más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, comenzaron a, mo a moverse por la habitación. Uno de ellos pasó muy cerca mío y sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot, o quizás un androide biológico. Eh, su rostro era blanco como la leche, tenía un traje brillante igual que Oxal. Su rostro blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando hasta esa parte del rostro, las narices eran solamente dos orificios, y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos, que le llegaban casi al tú de las rodillas. Y el que vino directamente hacia mí, este, venía trayendo como una especie de caja rectangular metálica. Yo pensé que era una caja dorada. pero Después me di cuenta que era más bien como un libro de placas de metal con unos anillos en un extremo. Y estaba llenecito de extraños ideogramas o símbolos. Entonces Oxal me dijo, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad sabrá que nosotros somos el eslabón perdido de ustedes. Ese o, sea bien que somos, o sea, que somos siempre de vía extraterrestre, somos semillas estelares. ¿La misión de Oxalc y de su raza en la Tierra era simplemente eh, el darnos a conocer la, la historia de, nuestra, de, de nuestro origen o tienen otras eh, razones por las que hacen contacto, por ejemplo, con usted y con otras personas? Lo que pasa es que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia. Todos los mundos más evolucionados de esta galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vías de evolución, se encuentran bajo el consejo de los 24 ancianos. Los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis San Juan. Y por debajo de estos 24 ancianos, hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo, los guardianes y vigilantes. Y más cerca a nuestro, los instructores o los guías. OXAL es de la categoría de los instructores o guías. Entonces, la idea de instruirnos es para que nosotros descubramos todo el potencial que tenemos y podamos realmente generar cambios muy positivos a nivel planetario. Wow, Increíble todo lo que nos está diciendo. Todas estas eh, historias y experiencias las ha dicho ya en, en cuatro continentes o ya ha sido en cinco continentes? En los cinco continentes... Eh, los cinco desde, de, de, de, de, desde la China hasta Australia. Increíble la historia eh, de usted al, al ir a lugares a exponer su tema. Eh, es obviamente un representante de la ufología. También me parece que estuvo en las Naciones Unidas. Estaba en, la, estaba en las Naciones Unidas en Nueva York. He dado tres veces conferencias de la Universidad Columbia en Nueva York, en la John Kennedy en San Francisco, en la Universidad de Montreal, Canadá, eh, en la Casa de América, en las, en las Sociedades de las Américas, en, he estado en Rusia también. En las universidades, ¿qué tipo de conferencia da? Porque quizá en otras, como este espacio, nos platica su experiencia y el caso, pero en las universidades seguramente es diferente lo que les transmite. Bueno, este trato de hablar de generalidades con respecto al tema OVNI, ¿no? Es, explico realmente... Eh, el ABC del contacto extraterrestre o el ABC del tema OVNI, ¿no? que los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito, que no sabes qué es, algo que desafía la ley y la física conocida por nosotros. Del segundo tipo es cuando estás en tu casa, en tu habitación, y sientes la necesidad imperiosa, compulsiva, acercarte a la ventana, subir al tejado, mirar por la puerta, y ves en tal o cual dirección y aparece un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. Del tercer tipo estás en tu casa, en tu habitación y de pronto al pie de tu cama, los famosos visitantes de dormitorio, se presenta, se materializa un ser luminoso o más de uno, o de pronto estás yendo por la carretera, el auto deja funcionar y ves que el hombre ha aterrizado y ves a salir a los tripulantes, o estás en el campo y se te acercan unas esferas luminosas que se llaman caneplas o Foo fighters. o estás en tu casa y de pronto ves pasar una esferita luminosa delante de tuyo, ¿no? ¿Ya? Entonces son como drones extraterrestres, son encuentros cercanos al tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Muchas veces te invitan, lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hacen que uno olvide experiencias traumáticas. Entonces la gente no recuerda haber vivido la experiencia, lo único que no sabe explicar, horas de tiempo perdido, ¿no? El famoso missing time. Y mucha gente piensa que ha sido secuestrada, abducida cuando realmente no ha sido un secuestro, fue una invitación, pero simplemente lo olvidaste, y en algún momento ocurrirá alguna situación en tu vida que funcione como un detonador que traiga al consciente la experiencia que tuviste. Y los encuentros cercanos, el quinto tipo, es cuando ellos te invitan a que los acompañe fuera de aquí. Entonces, las conferencias, hablo de esas generalidades, de esas generalidades, perdón, de los distintos tipos de contacto que existen, la posibilidad de vida extraterrestre en este universo. Fíjate tú, que ahora el 17 de mayo, pues hubo una audiencia pública en el Senado de los Estados Unidos, en donde gente del Pentágono tuvo que reconocer que hay más de 400 nuevos casos de encuentros, no, no de observaciones, encuentros de militares con ovnis en diversas partes realmente del mundo, especialmente de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Y que ya ellos saben que eso no es de la Tierra, que es una tecnología, que, que no son fenómenos atmosféricos, que es una tecnología que supera en mucho lo que el ser humano ha desarrollado y que tampoco es, es tecnología propia de alguna empresa de la Tierra, ni nada por el estilo. Pero que eso no quiere decir que sean extraterrestres. O sea, no son de la Tierra, pero eso no quiere decir que sean extraterrestres. Claro, el fenómeno OVNI ya, eh, como ustedes están mencionando, se está descubriendo, se está aceptando pero a lo largo de estos cuarenta y tantos años de carrera y de experiencias, eh, ha tenido también personas que, que ponen en tela de juicio lo que usted dice. ¿Qué hay con estos? De... Ah, naturalmente que sí. ¿Qué hay, qué hay claro que sí. Tipos? Mira, este en el año 2006, nosotros recibimos que íbamos a tener una experiencia de contacto en la isla de Rapa Nui, en la isla de Pascua, uno de los oh. lugares más enigmáticos del planeta Tierra, ¿no? una isla pequeña de 163 y medio kilómetros cuadrados, 70 conos volcánicos, eh, 250 ajus o plataformas ceremoniales, 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. Entonces, íbamos ahí a una experiencia de contacto. Entonces, un psiquiatra, asesor del CEPA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, el doctor Mario Duzuel, se enteró de esto y se puso en contacto conmigo y me preguntó, Doncito, me he enterado que usted va a tener una experiencia de contacto en la Isla de Pascua. ¿Podría, en el plan escéptico, a acompañarlos. Claro que sí, doctor. Hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente y no nos va a cobrar la consulta. Entonces vino con nosotros, estuvo participando de todas las meditaciones, las prácticas que hacíamos. Este, es más, eh, le les ense enseñamos al psiquiatra cómo nosotros podemos, a través de la percepción extrasensorial, captar la historia oculta. O sea, eh, poníamos a la gente eh, delante de los muros con las yemas de los dedos y la frente en la piedra y hacíamos prácticas de respiración para proyectarnos hacia el pasado y a través de la dermóptica, dermopiel, óptica, visión, visión a través de la piel, captar la historia. Entonces, eh, la gente eh, el grupo, del grupo percibió que un grupo de seres de aspecto de reptiles fueron deportados y exiliados en el, en el interior del cráter del Ranu raraku que es la, la cantera de los Muay. Ya, entonces después nos reunimos con los ancianos Rapanui y ellos nos contaron de que en sus mitos y leyendas está que los Woke, los espíritus rebeldes, los, los mocos, los hombres lagarto, fueron dejados dentro del cráter del rano Raraku en el lago interior que tiene. Entonces el psiquiatra se cayó de espaldas porque este, este grupo que estaba acompañándome jamás había estado en la isla y había captado los mitos y leyendas que generalmente no cuentan los ancianos Rapanui. Entonces, delante del psiquiatra recibí el mensaje psicográfico escritura automática que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer, al pie del volcán Poike, al lado del la Tongariki, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 moais que han sido vueltos a erigirse en su sitio, puestos en valor nuevamente. Entonces, eh, el día anterior a ese encuentro, nos reunimos con el psiquiatra y con los militares del aeropuerto Mataveri, de la población de Hangaroa, y les contamos de la experiencia que íbamos a tener. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a estar atentos a la pantalla del radar, a ver qué pasa. Entonces nos fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas, y aparecieron dos objetos haciendo evoluciones a una altura más o menos de unos 500 metros. Y, este, y todo el mundo lo vio, especialmente el psiquiatra. Entonces regresamos al aeropuerto y los militares salieron de la torre de control y me dijeron, don Cisto, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Entonces, el psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva de alucinación, porque lo vimos y está grabado en la pantalla del radar. Entonces, cuando hay gente ya que dice, no le creo, ya es un charlatán, es un mentiroso y todo. Bueno, ¿desde cuándo una persona que es charlatana puede citar a la prensa diez veces? Porque no hemos invitado una sola vez a la prensa, diez veces a lo largo de estos 48 años. Y ha habido otras seis veces más en donde los periodistas se han invitado solos no los hemos invitado nosotros, se han enterado que estábamos en salida y, y han caído de paracaidistas y han constatado que el contacto es real, y es más, han vivido experiencias como las que nosotros vivimos como el caso, por ejemplo, de Ángeles Macua y su camarógrafo y el sonidista que entraron al Cendra, eso no es poca cosa pero claro la gente que dice, no, yo no le creo de todo ¿Y, y, ¿y por qué tienes que creer? esto no es una cuestión de, de acto de fe esto no es una religión hay que investigar y por eso, a lo largo de todos estos años, hemos citado nombres propios, lugares, situaciones y todo. Y está ahí el testimonio de los periodistas y todo. Pero ¿cuántos de estos escépticos que niegan y todo se han preocupado de ir y entrevistar a los propios periodistas, a los propios testigos y a toda la gente que vivió las experiencias? A ver, pregúntate, ¿cuántos de ellos lo han hecho? Ninguno. ¿Tú crees que han ido a la isla de Pascua y han entrevistado a los militares que fueron testigos de la grabación que se hizo en el radar? ¿Acaso se han acercado donde el psiquiatra y le han preguntado realmente lo que vio? Claro, simplemente... Y sin, eh, y sin, y sin embargo, sin embargo, son grandes ufólogos sí. ¿ya? y dicen que eso no es así. O dicen que son grandes científicos y dicen que no, no puede ser. que Eso es todo una invención. Okay. A ver, a qué, también, qué decían, también decían hace 48 años... Ya que los ovnis no existían, y mira tú ahora. Claro, claro, se está destapando todo este conocimiento eh, sobre la ufología y su existencia. Claro, y hablar? ahora, y es obvio, pues ¿por, ¿por qué se ha venido ocultando el tema ovni? Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento que un objeto volador no ha identificado, invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional, Entonces, de cara a los contribuyentes estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo ¿para qué existen militares? ¿para qué existen fronteras si son una coladera? ¿has visto tú lo que ha ido captando recientemente del año pasado hasta la fecha, la Estación Espacial Internacional? ¿un objeto en forma de cilindro de 600 kilómetros de largo? ¿están todas las filmaciones y fotografías de Estación Espacial Internacional? Increíble Increíble, ¿qué es esa cosa? ¿No es cierto? Aparte okay. de eso, tú habrás visto de que en 1989, la sonda Phobos II, enviada por los rusos a las lunas de, de Marte, Phobos y Deimos, o sea, nuestra luna se encuentra a 350.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Las lunas Phobos y Deimos a solo 3.000 kilómetros de la superficie de Marte. ¿ya? Pues la sonda Phobos II llega a las lunas de, de Marte y, y logra fotografiar un objeto de forma de cilindro de 24 kilómetros de largo. Eso en el año 89. En el año 2004, 15 años después, la sonda Spirit aterriza en Marte, se desembala sola, liberando el rover. El rover toma la fotografía de su brazo retráctil tomando muestras del suelo. Y luego hace una fotografía panorámica y en el cielo aparece el objeto en forma de cilindro pasando ¿no? delante del rover. Eso en el año 2004, 15 años después. En el, dos, en el 2014, o sea, 25 años después, llega la sonda Curiosity, aterriza ahí en Marte, sale el rover, el tanquecito, y toma el cielo. Y en el cielo de Marte aparece el objeto en forma de cilindro. Se demora 7 minutos y 14 segundos, creo, ya, en recorrer toda la bóveda celeste sobre Marte y lo capta el rover. También. ¿Ya? Me vas a decir tú que en 25 años hay un objeto en forma de cilindro de 24 kilómetros de largo, dando vueltas alrededor de Marte. Y hoy con todos los satélites, las ondas, los, los telescopios y todo, desde la Tierra, no hemos podido captar ese objeto dando vueltas alrededor de Marte, o si sí lo captan y no lo dicen. Claro, es como un ocultamiento. Así es. Aquí tenemos algunas preguntas del público. Dice Adri de Poe que si preguntan al señor Sixto, si cree que en la, la pandemia hubo una intervención extraterrestre, quizá como que ellos hayan in, infiltrado este, este virus o que hayan ayudado a, a combatirlo. ¿Usted tiene alguna opinión con respecto a extraterrestres y la pandemia? Que han, que han, que han ayudado a combatirlo, porque en los agroglifos, en los círculos, en los campos de cosecha, apareció el diagrama del COVID y sobrepuesto el, la fórmula del dióxido de cloro enseñando justamente que el dióxido de cloro era la mejor alternativa para combatir realmente el COVID. Ok, en los agrogramas salió esta figura y eso sí, fue sí. parte de, de, de las vacunas que ahora estamos teniendo. No, no, no, no. La vacuna no tiene nada que ver con el dióxido de cloro. El dióxido de cloro ya este, se consume de otra de otra forma okay. y, no, y como te digo no tiene nada que ver con las vacunas ah perfecto pero, entiendo. pero, sí, es, sí. pero es un es un mecanismo que te sirve realmente como para eh, levantar las defensas y limpiar el, el organismo de todos los bichos ya entiendo, Sí sí reality dice que personas han dicho que cuando uno muere simplemente pasa a otra dimensión le puedes preguntar a, al señor sixto cuál es su opinión de eso bueno, tengo puede. 21 libros, sí, tengo 21 libros publicados a lo largo de estos 48 años, y uno de estos libros se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Según los extraterrestres, la energía, pues, o sea, sabemos hoy día por la física que la energía no se destruye, se transforma, y que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, así Dios en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. O sea, existe la reencarnación, las vidas sucesivas. Nosotros vivimos en un universo material de siete dimensiones y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico denso material, tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo a las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón bilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes en la Biblia. Cuando la persona muere, se quiebra su cordón de plata. Lo dice la Biblia antes que lo diga López San El tercer vehículo es el ego inferior, el carácter y la personalidad. Cuando tú te mueres, se muere tu cuerpo físico y al cabo de tres días... También se muere tu cuerpo astral, que es tu cuerpo de emociones y deseos, y también se muere tu mental inferior. El carácter, la personalidad mueren contigo. O sea, el ser humano es como un actor de una obra teatral. Termina la obra, el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión, y sale a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que termina la obra y siguiera creyéndote al personaje? El cuarto vehículo es el mental superior, cuerpo a las facultades psíquicas. Tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas anteriores el sexto vehículo es el espíritu la conciencia, y el séptimo vehículo nuestra esencia o sea, somos, somos como un globo de aire caliente que tiene siete bolsas de arena que son su lastre en la medida en que vas elevando la conciencia vas soltando el lastre o sea, te vas quedando, o se va soltando los cuerpos densos y te vas quedando con los cuerpos sutiles, pero eso después de muchas encarnaciones esa información la podemos encontrar en su libro. En mi libro, La Muerte No Existe, La Gran Metamorfosis, ustedes lo encuentran en México, en la librería del sótano, en la librería Gandhi, lo pueden encontrar también en Amazon, ¿no? Son libros de la editorial Colima Books. Señor con Sixto. Castro, Colima Books. Muy bien. Señor Sixto, actualmente o hasta la fecha, ¿usted sigue teniendo contacto con Oxalc? ellos siguen teniendo contacto con nosotros. ¿Usted y, ya no? Este, hace, No, ellos, ellos son los que tienen contacto con nosotros, no somos nosotros con ellos, okay. son ellos los que tienen contacto. Y más o menos hace, hace unos, eh, ¿qué te digo?, casi tres semanas atrás tuvimos un encuentro con un avistamiento, una nave en forma de torpedo de un kilómetro de largo, ya y todo, en Monte Montechasta, en California. O sea, fuimos más de, más de 100 personas y fue una experiencia impresionante. Parte de la misión Rama es poder también eh, comunicarse con estos seres, hacer lo mismo que usted hizo eh, junto a su familia, el de hacer una meditación y comunicarse con seres estelares. Eh, ¿Eso enseña o, o todavía hay alguna parte en donde podamos eh, conocer ese sistema para comunicarnos con seres extraterrestres, o más bien, ma, la, la pregunta mejor dirigida, ¿yo podría comunicarme con Oxalc? O, o necesitaría... cualquier, persona puede, cualquier persona puede comunicarse con Oxalc, con los extraterrestres y todo. O sea, realmente no importa mucho la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que eso funcione. Si no lo crees, no lo creas. A nosotros nos sirvió muchísimo las técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Pero hay mucha gente que ha tenido el contacto sin necesidad de ninguna preparación. Ahora, las técnicas no son para tener contacto, son para mantener el contacto. Porque tener contacto lo puede tener cualquiera. Pero mantenerlo, eso ya requiere pues, disciplina, trabajo interior. Y si ustedes entran a mi página web www.sixtopasswells.com, ahí van a encontrar ustedes pues eh, un texto que se llama Evolución, Camino al Infinito, que ha sido hecho por, por la gente de nuestro grupo, en donde está toda una guía práctica de desarrollo físico, mental y espiritual para tener y mantener la experiencia del contacto. Es de libre acceso. Lo pueden conseguir y lo pueden sacar de ahí, lo pueden bajar de ahí. Ah, perfectísimo. Eh, ¿Tiene alguna red social, Facebook o YouTube? Sí, claro. O sea, les le, le recuerdo, mi página web es www.sixtopazwells.com. Eh, también en Facebook estoy como Sixto Paz Wells, ya este, tengo Twitter, también tengo LinkedIn, este, en Instagram soy arroba Sixto Wells. Muy bien, señor. La ayahuasca eh, también la estaba mencionando como parte de entrar a ese mundo, a ese universo, comunicarse no, con entidades. Para, para nada. Al contrario, dentro del grupo nuestro... Este, de alguna manera, para nada se recomienda el consumo de plantas con propiedades psicotrópicas. Ni ayahuasca, ni San Pedro, ni yajé, ni peyote, ni nada de eso. Porque ese, ese tipo de, de plantas ya este, rasgan los velos astrales. O sea, abren grietas en tu aura. Y hacen de que tú seas fácilmente acechado por todo tipo de parásitos y entidades, entidades o larvas astrales. Y no te fortalece, te puede permitir un viaje astral consciente, ¿no? Pero a la vez te bloquea toda posibilidad futura de desarrollar eso mismo de forma natural. Es como un, una especie, como hacer trampa, ¿no? Es como que yo me inscriba para la, la, la maratón de, de, de Nueva York, ¿no? 40 kilómetros. Y... Eh, corro el primer kilómetro y después me, me meto en una boca acá y agarro una moto y me voy delante de todos y llego primero. O sea, eso es trampa, pues. Entonces, eh, hay gente que busca experiencias paranormales, extraordinarias, pero sin esforzarse para lograrlas. Entonces, si tú, a través de la meditación y el trabajo interior, te predispones, vas a tener la experiencia y la vas a mantener. Pero si tú buscas experiencias a través de de Ayahuasca, San Pedro, Yajé y todo aparte que vas a quemar las neuronas del cerebro y vas a estás creando un karma que te va a acompañar en la próxima encarnación también así que no, no, no le te recomiendo para nada el consumo de plantas con propiedades psicotrópicas Qué bueno que, que nos lo diga que, que es así porque a veces nos sí, ven el, este... el problema, el problema o sea, es que en este momento hay cantidad de, de chamanes light porque no son verdaderos chamanes yo he estado con chamanes y en la selva amazónica y todo, no he consumido esas plantas, pero he estado con ellos y los conozco, ¿ya? Y, y un verdadero chamán se inmola, se sacrifica, él sabe que consumir esas plantas le va a traer consigo una vida atormentada, de acechanza permanente, pero lo hace como un sacrificio para hacer los ojos y los oídos de la tribu, aparte un verdadero chamán está 40 días de ayuno antes de consumir ayahuasca o yaje o San Pedro, cualquiera de esas, de esas plantas, no, no como estos eh, chamanes like que por 70 euros o 80 dólares, ¿no? hace una sesión y a ver y todo a ver cómo la pasas, ¿no? Por favor, Dios santo, qué gente es esa. Perfectísimo, usted. responsable y, mer, y, y, y mercachifle realmente de, de justamente, de, de, de, de, de, o sea, del chamanismo, porque ni siquiera son chamanes. Claro, ya estamos llegando a la hora que usted nos había. Este, Dado la oportunidad de, de platicar, quiero hacerle una última pregunta. Usted sabía que, que mi nombre, Oxlack, fue en referencia precisamente a su caso, a este contacto que tuvo con Oxalc, solamente que de niño como leí la revista y quería aprenderme el nombre del extraterrestre, pues al final no me lo aprendí bien y en todos los lados puse Oxlack, cuando en realidad era Oxalc. Bueno, a partir pero, de ahí... Pero está, está muy bien, está muy bien que tu nombre sea diferente, porque... Este, esto es como las tribus indígenas, ¿no? Cada persona es un mundo, es un universo. Cada persona debería tener un nombre diferente, ¿no? Ya, este, cada uno debería tener su propia vibración. Y tú tienes tu propia vibración, la de Oslac. Ya, es la vibración que te caracteriza. No es Oxal. Eso está muy bien. Por eso, de, por, una, por, por un error, al final terminaste teniendo tu propia vibración personal, que es diferente. Así que está sí, muy bien. Fue muy bien, fue muy bien. Usted, al escuchar mi nombre, le hizo obviamente referencia a su historia. Hace rato, claro que sí. <risa> bueno, ya fui a Chilca, al, al lugar donde fue el contacto. Eh, solamente me faltaba conocerlo a usted y, y platicar con de, usted. De todas maneras, ya que estuviste en el desierto de Chilca y todo, ¿te pareció sí. mágico? Sí, claro, increíble. Eh, es muy inhóspito también. Parece que está muy... Pero es eh, Mira, o sea, la, lo que pasa es que en la Biblia dice, en el desierto Dios forja a sus profetas. Oh, buena buena frase y, y muy aplicado, aplicable a lo que sucedió. Tú lo has dicho, claro que sí. <risa> Finalmente, su vida el exponiendo el fenómeno OVNI en tantos países, con tantas personas, y mandando este mensaje a, a diferentes personas también. Eh, ha sido increíble su vida, seguramente. Pues, ya te digo, tan increíble que, que, y tan emocionante que la sigo viviendo con la misma pasión que al principio. Maravilloso. Yo, yo espero que en algún momento pueda vivir esa bonita experiencia también. ¿Cuándo y, en... y así va a ser, porque allí, allí en México, por ejemplo, o sea, eh, tengo un libro que se llama El Códice Mexica y en donde he tratado de, de escribir, o sea, sobre México de por qué México es un faro de luz para guiar a la nueva humanidad y por qué México tiene tantos lugares en donde se puede tener contacto no solamente con los extraterrestres, sino también con la hermandad blanca, con los retiros interiores. Entonces, en el libro este, el Códice Mexica, habla de todo eso. Perfectísimo. ¿Cuándo y dónde será su próxima presentación o algún viaje? Sí, este tengo una presentación ahora la primera semana del mes de septiembre en, en Nueva York. Después tengo este, unas conferencias y todo en, en España, en el mes de, eh, o sea, en el mes de eh, octubre. Tengo un viaje con un grupo de personas también, como un taller itinerante en Egipto, ya también en el mes de octubre. Después en el mes de noviembre, voy a estar la segunda semana del mes de noviembre, voy a estar en Tecate. Eh, Tecate, La Rumorosa, Tijuana, eh, Dino de Labra ha organizado un congreso mundial y está viniendo Juan José Benítez, va a estar Johan Díaz, Jaime Maussan, va a estar un servidor, ya vamos a estar allí y se va a inaugurar un museo de, del fenómeno OVNI, voy a llevar una evidencia física ya sobre el contacto extraterrestre, ya. Eso será cuando... Ya, ahí. Esto va a ser la segunda semana de, eh, o sea, la segunda semana de noviembre. ¿Eso será también abierto al público como para poder ir? Sí, sí, es abierto al público, claro que sí. Yo te voy a enviar este, este, los pósteres, toda la información que Dino de Labra me ha, me ha enviado y te voy a enviar también el, los datos de él. Excelentísimo. Ahí quiero estar, quiero eh, presenciar lo que van a, a llevar. Tiene, tienes que estar. No, no es que quieras estar, tienes que estar. Entonces ya lo voy apartando, sí, ya lo voy apartando. Muchas gracias. Excelente. Muchas Adiós, gracias. Adiós, Lac. Un placer. Estar con nosotros y por muy... darnos este tiempo. Pues un gusto, espero que se repita pronto. Una última cosa, ¿cómo es, puede ingresar a la misión Rama? Pues simplemente eh, formando parte de, de mis grupos de WhatsApp, en cada cierto tiempo damos charlas introductorias, ya sea por, por WhatsApp o públicas, en donde a la gente se le invita a organizarse y formar grupos de acuerdo a su localidad y les enviamos las guías de prácticas, eh, los cursos y todo ya este, por internet para que la gente los aplique. Eso es, eso es gratuito, o sea, uh -huh. no, no hay costo alguno. Entonces entramos directamente a su página web y ahí tenemos toda la información. Sí, y si no, ya te digo a través de mi WhatsApp o a través de mi Instagram o como quieras. Muchas gracias por su presencia y por contarnos todas estas cosas interesantísimas. Ojalá en alguna otra ocasión podamos realizar una segunda entrevista. Y así va a ser. La, to be continued. Ok, perfectísimo. Le mando un abrazo a <risa> Saludos. Un abrazo también para ti, Osta Ha sido un placer. Gracias. Gracias, igualmente. Bueno, gente, las, lamentablemente no pude eh, terminar de leer sus eh, superchats, hay dos que, que quedan pendientes, el de Sandra T que dice, he tenido un par de experiencias con seres extraterrestres o incluso de estar en otros planetas que recuerdo como si fueran sueños muy vívidos, ¿cómo, cómo saber si son sueños o experiencias reales? Eh, es, es interesante tu pregunta, es interesante lo que nos mencionas, lamentablemente con Sixto teníamos solamente una hora, y una hora justa, entonces eh, íbamos corriendo, íbamos corriendo tratando de abarcar lo, lo máximo sobre su historia, sobre algunos datos o detalles sobre el, el encuentro con extraterrestres, el cómo eh, subió a la nave extraterrestre, sobre sus libros, sobre sus viajes, etcétera Es obviamente 48 años de trayectoria, no lo íbamos a poder abarcar en una hora, es claro, eh, entonces fue como... Seleccionar las preguntas y el tema eh, Así, en rápido Y también, pues, él se tomaba su tiempo Para contestar cada, cada cuestión Así que, ¿qué nos queda? Pues, esperar a que tengamos otra oportunidad a uh, Que nos platique el señor Sixto Paz Sobre algunas otras eh, eh, preguntas que tengamos También podemos adquirir sus libros Que seguramente, pues, ahí es donde Conoceremos mucho mejor Todo lo que ha sido... Su, su contacto y el mensaje que da y bueno eh, esto de la del evento que va a suceder en Tecate en la rumorosa eh, donde se va a inaugurar un museo ovni no lo no lo sabía eh, yo si se si lo si se va a les iba a decir algo es que tengo ahí participación en Mérida estaré en octubre 22 23 de octubre estaré en Mérida Estaré en un evento, así que poco a poco les voy a estar eh, mostrando pues ya los pósters y todo que eh, con referencia a este evento. También si se, tal vez se cierre un evento en Puebla, esto será en, en noviembre en Puebla, creo que es el 5 o 6 de noviembre. Estaré también en, en Puebla, todavía no cerramos el trato, pero puede ser que sí estemos en Puebla. Y también hay otro trato que todavía no se ha cerrado y que será en eh, en Tamaulipas, Tamaulipas también un evento, así que no se ha cerrado, pero yo les voy a estar diciendo dónde me estaré presentando, y si no se hace el evento de Tamaulipas, si no cierra o si coinciden algunas fechas, pues estaría yendo desde Tamaulipas hasta Tijuana, para estar con, con todos estos expertos del tema, con estos eh, personajes ya representativos de la ufología mexicana, eh, latinoamericana e internacional obviamente ahí con Jaime Maussan, con Johanna Díaz, con, con el señor Sixto Paz y con otras personas que sean invitadas, claro que es un evento en el que me gustaría estar y también pertenecer, claro. Eh, quiero decir que en mis inicios y como ustedes saben el, el manejo que tengo sobre los temas de misterio es el de buscar la verdad, el de comprobar si las cosas son ciertas o son falsas, esa es mi idea y sigue siendo mi idea hacer eso, ya les he dicho mi idea es dejar algo a la humanidad, algo que se pueda medir, que se pueda investigar, que se pueda buscar para, para encontrar el, el conocimiento de esto y que los fenómenos se transformen en conocimiento, que se conviertan en ciencia. Pero del lado, del lado del entretenimiento, del lado de la aventura, del lado de, de simplemente dejarse ir por el fenómeno, están este tipo de charlas, están ese tipo de, de conocimientos diferentes, de experiencias diferentes. Algunos creerán, algunos no. Obviamente eh, ponemos en tela de juicio muchas cosas que, que dicen los invitados, pero sigue siendo parte de lo que es la historia del fenómeno UFO y que si bien o mal, si cierto o falso, ya está dentro, ya está dentro de la misma historia. Estos señores, digan, hagan, muestren, o presenten sus experiencias, como sea, a pesar de que haya detractores o haya seguidores, a pesar de todo eso, ya forman parte de la historia de la ufología. Espero que yo pueda entrar a esa historia con aportaciones importantes. Y ahora, en esta nueva etapa de la aventura, que, que ha sido Oxlack es precisamente el de involucrarme, el de conocer a estas personas, el de saber más acerca de ellos, el de, el de ver precisamente estas evidencias que nos menciona que, que tienen, fotografías, documentos, entrevistas, etcétera. De todo esto se trata de la, la investigación, ¿no? Es eh, difícil demostrar que las cosas que se dicen sobre encuentros con extraterrestres sean verdaderas y también es difícil demostrar que sean falsas por eso siguen siendo misterios porque al final de cuentas no llegamos a una conclusión cuando lleguemos a una conclusión se volverá un conocimiento que eso será ciencia y bueno dejará de ser misterio y habrá muchos otros más misterios por descubrir mientras tanto en esta etapa de la vida en esta etapa histórica del universo y de nuestro planeta de la humanidad pues eh, me está tocando esta parte pero seguramente en 100 o 200 años más, todo este conocimiento, que es un misterio ahora, ya no será misterio. Es tan interesante lo que, lo que fue, lo que es y lo que será. La vida del, del hombre y, y del universo es algo incomprensible y tan maravilloso que da sentimiento el pensar que tenemos tan poco tiempo, para disfrutarlo, para conocerlo o para aventurarnos en él. Pero mientras estemos aquí, eh, por, por mí eh, y de mi parte tendrán estas historias, tendrán estas entrevistas, tendrán estas investigaciones, tendrán las opiniones y tendrán toda mi pasión con respecto a estos temas para, para la gente que también se apasiona con lo mismo. Y, y si quiere aprender, pues que aprendan de, desde un punto eh, objetivo y desde un punto moderno, desde un punto de nueva generación, desde un punto en el que queremos avanzar muchas gracias a todos eh, ha sido una noche muy bonita muy, eh, muy rápida pero bastante agradable son las 11 con 1 de la noche y les agradezco inmensamente a toda la gente que me apoya en Patreon todos los que se suscriben eh, me permiten que yo traiga a estos invitados, que yo haga estas transmisiones, que yo siga investigando y que siga teniendo esta aventura maravillosa de lo desconocido, gracias a todos porque la verdad la gente que se suscribe en Patreon no lo hacen esperando recibir algo de mí, no lo hacen esperando a pesar de que yo les subo documentos, fotografías y cosas solamente a ellos exclusivas, no lo hacen por eso, lo hacen porque desean que, que este sueño siga, porque ven mi mi pasión por estos temas porque quieren aportar un granito de arena eh, para cumplir un sueño así que eso es importantísimo y agradezco inmensamente a la gente que se suscribe en mi Patreon a la gente que me apoya con los superchats, a la gente que me apoya con las estrellitas a la gente que me apoya en Paypal o a la gente que me apoya directamente en mi tarjeta que pues todavía no no hay verdad pero a la gente que, que me apoyaría en mi tarjeta gracias gente lastimosamente ahora tengo que eh, apoyarme en ustedes y, y decirlo abiertamente es gracias a ustedes que yo realizo todo esto y es gracias a ustedes que puedo generar ingresos para seguir con esto si yo si a mí youtube no me hubiera puesto el shadow ban ni todas mis redes sociales no no les pediría absolutamente nada porque de lo que yo estaría, lo estaría haciendo con gusto, estaría generando ingresos, y todo lo que hiciera, obviamente sería eh, de una forma gratuita para ustedes, y solamente por pasión y por compartir. Lamentablemente no se puede, no por, mi, no por mí, sino por el algoritmo, por lo que es YouTube, por lo que son redes sociales, entonces pues mi sustento, mi apoyo es completamente directo con ustedes, así que... No os dejaré de agradecérselos a todos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en Instagram, a la gente que estuvo en, en TikTok, a la gente que estuvo en todas mis redes sociales, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter. Gracias, mil gracias. Espero esta entrevista les haya gustado y eh, les tengo sorpresas. Hoy tuvimos a Sixto Paz, pero he estado mandando mensajes, eh, correos, eh, la otra semana ya tenemos invitados. Tenemos invitado el lunes. Un, un señor que dice tener una momia extraterrestre, cráneos extraterrestres y eh, figuras arqueológicas extraterrestres, pues va a hablarnos al respecto eh, este doctor el lunes. Martes puede ser una super sorpresota a la gente que le gusta el chisme. A la gente que le gusta el chisme, el martes pudiera ser una noche épica. Puede, pero eso es para la gente chismosa. Puede ser una noche épica porque no se imaginan a quién pudiera traer. Tal vez el martes. El miércoles tenemos a un invitado que nos va a hablar sobre historias paranormales de Argentina. Así que me parece excelente que conozcamos historias de otros de otros lugares y qué mejor que sea de Argentina. Entonces tendremos el miércoles a, a esta persona que nos hablará de historias de Argentina. El jueves, el jueves podremos tener llamadas telefónicas sobre sus historias que me cuenten, a, hacemos la rajada peludona. Y el viernes, el viernes tenemos a una amiga, compañera colombiana que nos va a hablar sobre Los Ángeles. Es un tema también parte del misterio. Así que vamos a abarcar el tema de los ángeles, quiénes son los ángeles, de dónde salieron los ángeles, cuántos ángeles son, qué diferencias, diferencias hay en los ángeles, eh, historias de ángeles con personas, de apariciones de ángeles con personas, de esta eh, posible situación de que los ángeles puedan ser de origen extraterrestre, qué tienen relación los ovnis con los ángeles, etcétera. Está bueno también el viernes. Y la otra semana, las otras semanas seguramente tendremos a más, más eh, personas muy importantes del tema del misterio. He estado mandando mensajes, correos y espero que acepten. Y les voy a decir algo. Por último, quiero hacer un video o quiero hacer una transmisión especial en la tarde. No sé qué día de estos, porque quiero hacerles una pregunta muy importante. Gracias, dice Viv González. Sí, Ox, yo hago con mucho cariño porque eres muy talentoso. Gracias por toda la información que compartes con nosotros. Mi madrina, Viv González, que siempre me ayuda con los superchats. Gracias, Viv González. Un abrazo hasta Estados Unidos. Alicia Hernández también, que me apoya mucho. A mí me gustan los chismes. Alicia, gracias a la Legión Doñitas también. Un abrazo a la Legión Doñitas. Y quiero hacer esta transmisión. Todavía no, no, es, no es ahora. Se les voy a hacer quizá eh, a lo mejor el domingo en la tarde. Lo que quiero preguntarles muy seriamente y sin que me ataquen, y solo por curiosidad, y solo por saber, quiero preguntarles. ¿A ustedes les gustaría que invitara a Jaime Maussan, a Carlos Trejo, que son quizá dos personajes emblemáticos, representativos, polémicos, con los que me he peleado? Pero que estoy seguro que si los invito, Pudieran aceptar. Lo que yo no quiero. Son dos cosas. Una. Que me tachen. De. de lo peor. De ser hipócrita. De. De ya no ser el mismo Oxlack. Y de tomar hate con, contra mí. Y número dos. Que no tengan hate. En la transmisión contra ellos. Ya los conocemos, ya sabemos sus historias, ya sabemos sus eh, aciertos, ya sabemos sus desaciertos. ¿Qué quiero hacer con estas entrevistas si es que ustedes lo quieren? Porque se los pregunto a ustedes. Ustedes van a, a decidir si invito a Jaime Maussan o a Carlos Trejo. Mi programa no es un super programa, ni es a ver si los invito. No, es esos señores si aceptaran sería bueno escucharlos, sería bueno solamente por la parte histórica de la temática. Me gustaría preguntarles qué se siente ser Jaime Maussan, qué se siente ser Carlos Trejo, qué beneficios les ha dejado el fenómeno, cómo decidieron manejarlo, qué opinan de los detractores... Y un montón de cosas más que ojalá, ojalá eh, quisieran eh, venir aquí a la transmisión. Con Jaime Maussan quedé bien. La última vez que vi a Jaime Maussan quedé bien con él. Limamos las, las esperezas, creo que se dice así. Con Carlos Trejo también la última vez que lo vi terminamos bien. Entonces creo que es posible que acepten la, la entrevista pero solamente si ustedes quieren, si ustedes aceptan, y si también aceptan, pues que no me van a atacar, no me van a dejar de seguir, no me van a decir traidor, no me van a decir hipócrita, no van a decir, oh, ya no es el mismo, este, y demás cosas, y que también en el chat moderen, moderen su forma de expresarse, es decir, sin groserías. Tal vez no estemos de acuerdo con lo que digan, pero bueno, ya que estamos en un, un lugar y en un espacio eh, que es para todos y para el conocimiento de lo que muchas personas hablan sobre el tema, eh, pues al menos darles ese respeto, ¿no? Creo que con la gente con la que he tenido más conflicto es la que considero que yo debo de tener más respeto. Y con la gente con la que no tengo conflicto, pues es echar relajo y porque sé que aguantan todo y porque sé que estamos entre amigos. Pero bueno, con estos señores no tengo una amistad, tengo un, un respeto y, y bueno, podríamos hacer la entrevista. Ahí depende de ustedes. Vamos a ver las opiniones, voy a hacer una encuesta, etcétera. Si sale positivo, pues trataré de contactarlos y ya dependerá de ellos si quieren venir o no. Y si ustedes dicen que no, pues bueno, seguiré trayendo otros invitados que ustedes me, me digan también. Porque este programa es suyo, para eso lo hacemos. Para eso son mis patrones, para eso me ah, dan superchats, para eso me apoyan. Es su programa. Gracias, chicos. Eh, gracias, dice Talía. yo te apoyo, yo te apoyo, no sirve mi teclado, pero te queremos mucho, yo quiero una playera. Talía, yo no sé cómo escribiste eso, ni cómo le estoy entendiendo, pero bueno, te superentendí. entendí, gracias Talía. qué buena onda, gracias por ese super chat. Y también a Carlos Rabadán, por Jaime Maussan, nos manda dos dólares, quiere a Jaime Maussan, sería algo bueno para mí. Como historia del podcast. Como historia del podcast sería muy bueno. Porque incluso, incluso, y yo sé que aceptaría, podría traer a Giorgio Tzoukalos, de Alienígenas Ancestrales. Obviamente con una, con una traductora. Giorgio Tzoukalos me tiene en gran estima. Entonces, él sé que aceptaría una entrevista, estar aquí en el podcast. Pero obviamente todo eso lo podemos hacer. Si ustedes me siguen apoyando. Es su apoyo el que nos da y nos abre puertas para todas esas cosas. Para traer invitados y para ir a lugares. Es su apoyo. Gracias chicos, los quiero mucho. Gracias por seguir ayudándome con este sueño y con estas cosas tan, tan bellas. Espero les haya gustado esta entrevista con el señor Sixto Paz. Nos vemos. En mis redes sociales el día de mañana se sube nuevo video al canal, así que estoy contento por eso. Y mis redes sociales en la noche también estaremos aquí con Awitz eh, la nueva maestra, que a lo mejor no la conocen, y el maestro Martín. Tres maestros hablando sobre la muerte. Once de la noche, el día de mañana en lo que será La Rajada. Peludona. Los quiero mucho. Descansen, gente. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Valcaro. Valcrat Valcradavo. Valcradavo. Gracias, mi hermano. Gracias, Clarita, un abrazo, besos a todos a la gente ahí en TikTok. Katrina, un abrazote. Solin Snake también, saludos, Talía, gracias. Gracias, Juliana Bermúdez, gracias, Juliana, un abrazote. Charina, gracias, Eleno, Carlos B. Homero Garza, gracias. Los quiero. Hasta el ratito.